La situación es sugo. Terrible, nada que hacer en sugo. Marita. Ay, están sacando sacando los televisores, marica Es que se metieron no! Sí, están rodando Ay, qué fuerte Marica Ay, la gente es... Ay, no, Ay, no La gente es ah, vemos Ay, gonorrea la vea este otro idiota que es lo que está haciendo ay sí, está armado vea esta chinga vea no, no, aquí aquí De las cañas de mis valles, niega mi de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. ¡Ay! ¡Qué orgulloso!